Hola mis guachos locos, aquí Hiro, y hoy les traigo la poderosa parte 12 de ¿Qué hubiera pasado en Naruto era un muchija? Espero que la disfruten, y si es así, denle like dedito arriba, compartan para que más gente vea mis vídeos, suscríbanse si aún no lo hacen, de esa forma me motivan para traer más contenido, activen la campanita para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se olviden de pasarse por mi canal, ya que ahí encontrarán un montón de vídeos que yo sé que les encantarán, también, quiero mandar saludos a Mario el Gamer, a Máximo Daniel, y a Ángel Llegrón, gracias por el apoyo que les están dando a todos mis vídeos, en serio siento todo el apoyo, es una locura, y eso que apenas voy en los 1900 suscriptores, en serio muchísimas gracias a todos, y ya sin más que decir, comencemos en Después de Aquello. Todos se van al campo de entrenamiento, y en cuanto da inicio el combate, Gara les lanzaría arena, pero Sasuke lanzaría su espada a Kankuro, la cual bloquearía, pero esta estaba marcada con la marca del Sin de Naruto, por lo que de un momento a otro, este aparece enfrente de Kankuro, logrando darle un buen golpe, y de inmediato le regresaría su espada a Sasuke, quien estaba peleando contra Gara e intentando alcanzarlo, y Fu estaría recibiendo las ráfagas de viento de Temari, pero en un momento, diría. vaya, debo reconocer que esas ráfagas no están mal, pero no creas que has ganado, ahora te mostraré lo que es una verdadera ráfaga entonces haría aparecer las colas del 7 colas Choume, y le lanzaría una increíblemente poderosa ráfaga de aire, mandándola a volar junto con algunos árboles, y junto con Temar y los árboles, la arena de Gara también sería mandada a volar, lo que le permitiría a Sasuke alcanzar a Gara y darle un golpe, y gracias a esto, los hermanos del desierto comenzarían a ir en serio, y Naruto, Sasuke y Fuo, comenzarían a defenderse, a lo que Sasuke le dice a Naruto. Hermano, creo que ya es suficiente de juegos. A lo que Fu dice, Sasuke tiene razón, es mejor mostrarles lo que podemos hacer. A lo que Naruto dice, me parece bien. Entonces Fu entraría en modo Biju, Sasuke usaría el Susanoo en su tercera forma, y Naruto entraría en modo sabio Biju con la armadura de Susanoo, lo cual dejaría a los hermanos del desierto temblando, y Hirusen preguntaría. ¿Cómo fue que conseguiste estos resultados en solo 3 años de entrenamiento, Jiraiya? A lo que Jiraiya dice. Gracias a su competitividad, Naruto y Sasuke mejoraron enormemente, y por su parte, Fuuu, como Jinchuriki, siempre fue odiada, pero con el cariño de Naruto adquirió una nueva motivación, la cual la impulsó a volverse más fuerte. Entonces, Hirusen detiene la pelea, y felicita a los seis por esa espectacular pelea, y sobre todo a Naruto y a Sasuke por volverse tan poderosos, a los cuales ascendería inmediatamente a Jounin, y aceptaría a Fu como ninja de Konoha con el rango de Genin, ya que a pesar de ser tan fuerte, era de otra aldea, y por eso no conocía la forma en la que funcionaba la aldea, y mucho menos había cumplido alguna misión para Konoha, y le dice a Naruto que ya que Fu no tenía donde quedarse, ella se quedó quedaría la casa de ellos, por lo que estos se van a casa lo más rápido posible, ya que Sasuke estaba ansioso por volver a ver a Itachi, pero al llegar, verían a Itachi cenando con Anko, lo cual los dejaría todos sorprendidos, y Anko comenzaría a ponerse nerviosa al igual que Itachi, a lo que Naruto dice. Veo que el travieso de Itachi no perdió el tiempo, supongo que en poco tiempo la deberemos llamar Anko Chija lo cual los pondría aún más nerviosos, y Sasuke pregunta, ¿eso es cierto hermano?, a lo que Itachi nervioso dice, bueno, ustedes se fueron de vieja digo viaje, y con Anko comenzamos a hacer misiones, y pues, espera, ¿quién es ella?, a lo que Sasuke dice, ella es la novia de Naruto, y por órdenes del Hokage vivirá con nosotros. A la mañana siguiente, Sasuke, Naruto, Fuu Itachi y Anko irían al campo de entrenamiento, en donde se encontrarían con Kakashi y Sakura, los cuales les dan la bienvenida a Sasuke y a Naruto, y Kakashi pregunta, chicos, ¿quién es aquella chica con ustedes? A lo que Naruto dice, vaya, yo pensé que la conocías, su nombre es Anko, y es la novia de Itachi. A lo que Sasuke dice, ella no parado, habla de Fu. A lo que Naruto le pregunta. ¿Acaso no conoces lo que son las bromas? Pues como lo dijo Sasuke, ella es Fuo, una nueva Konoichi del Konoha, además de mi novia. Lo cual impactaría a Kakashi y a Sakura, pero en cuanto superaron la conmoción, Sakura dice. Espero que ustedes no se la pasarán con novias en su viaje en vez de entrenar. A lo que Naruto dice. Yo entrené muy duro junto con Fu, pero Sasuke se la pasaba con chicas todo el tiempo. A lo que Fu dice, es cierto, es aún más pervertido que el sabio pervertido, lo cual haría que Sakura cayera de rodillas, y Sasuke exaltado pregunta, ¿en qué están pensando ustedes dos? ¿Desde cuándo salí con chicas? A lo que Naruto dice, caíste, a decir verdad el entrenamiento fue tan duro que pensé que moriría, a lo que Sasuke dice. Así es, aunque el sabio degenerado solo nos decía lo que debíamos hacer, y nunca supervisó nuestro entrenamiento. A lo que Fu dice, así es, y si no fuera por el Kamui de Naruto, nos habría robado nuestro dinero todo el tiempo. A lo que Kakashi dice, si fue tan duro, significa que se han vuelto muy fuertes ¿no? A lo que Naruto dice, nos hemos vuelto tan fuertes, que solo uno de nosotros es capaz de hacer temblar a los hermanos de la arena. A lo que Sasuke dice, por supuesto, en este momento estoy seguro que ni el sabio degenerado es capaz de derrotarnos. A lo que Kakashi dice, si son tan fuertes, entonces, en este momento enfrentense a mí, a Itachi, a Anko y a Sakura juntos. A lo que Naruto pregunta, ¿nosotros tres juntos? ¿O cada uno contra ustedes cuatro? A lo que Kakashi dice... No te confíes Naruto, aunque sea fuerte, no creo que puedan cada uno de ustedes contra nosotros cuatro. A lo que Sasuke dice. Eres tú quien no debe confiarse, ya que tanto Naruto como yo, estamos a un nivel suficiente como para derrotar a los cuatro juntos. A lo que Naruto dice. Pero, en su equipo está Itachi, tal vez Kakashi-sensei tenga razón. Ya luego todos se ponen en posición, y Naruto hace una enorme cantidad de clones para poner como siempre la marca del Girel sin por todas partes, tanto en el terreno como en sus compañeros y adversarios, y al terminar, los clones comienzan a pelear con Tejutsu contra los cuatro adversarios, mientras tres se escondían, y Sasuke y Naruto reunían chakras en Jutsu, y en el momento en el que eliminaron a todos los clones, Naruto y Sasuke ya habían entrado en modo sabio, lo cual sorprende a Kakashi y a Itachi, pero Sakura pregunta, ¿qué fue lo que les pasó? A lo que Kakashi dice, ese es un jutsu de potenciación de habilidades, se llama senjutsu, y los únicos que lo han podido usar en combate son el primer hokage y el maestro Jiraiya. A lo que Itachi dice, así es, y si ambos lo aprendieron, significa que su nivel debe ser cercano al del maestro Jiraiya. A lo que Naruto dice, se equivocan, nuestro Senjutsu es mejor que el del sabio pervertido, por lo que ahora somos más fuertes. Entonces Naruto se lanza contra Sakura, quien carga un golpe super poderoso, y gracias al modo sabio, Naruto lo esquiva en el último momento, y le da una patada en la espalda, lanzando la Sasuke quien la recibe de un golpe con el puño del Susanoo, lo que la mandaría a volar, y Naruto hace clones para distraer a Kakashi y Sasuke se encargaría de entretener a Itachi para que el Naruto original derrotara a Anko, lo cual no le tomaría mucho tiempo, y al derrotarla, los clones desaparecen y Naruto y Sasuke toman distancia, pero inmediatamente Naruto se lanzaría contra Itachi y Sasuke contra Kakashi y los cuatro comenzarían a pelear usando puro Taijutsu y en un momento, Naruto y Sasuke se vuelven a alejar, ya que ambos habían perdido su senjutsu, pero dos de los clones de Naruto que juntaban chakras senjutsu aparecen, y mientras que uno desaparecía para darle al original el chakra que había reunido, el otro le da su chakra senjutsu a Sasuke, y en ese momento, Sasuke dice, creo que ya es hora de mostrarles todo nuestro avance. A lo que Kakashi pregunta, ¿acaso esa chica no participará en la pelea?, a lo que Fu dice, con Naruto y que es suficiente, si yo participara seríamos unos abusivos. A lo que Naruto dice, tienes toda la razón y al decir esto, Naruto entra en modo Bijuu, y Sasuke se cubre con el Susanoo en su tercera forma, lo cual dejaría a Kakashi y a Itachi totalmente asombrados, pero en ese momento, Itachi activa su Susanoo completo, lo cual dejaría asombrados a Naruto y a Sasuke, y Naruto se lanza contra Kakashi, y Sasuke contra Itachi, pero aunque Naruto lanzaría una enorme cantidad de golpes, todos los jutsu que Kakashi conocía le dificultarían las cosas, pero por el lado de Sasuke, el poder el Susanoo completo de Itachi, mantenía a Sasuke a la defensiva, por lo que este le pediría a Naruto cambiar lugares, y al hacerlo, Naruto no solo lograría frenar uno de los ataques de Itachi, sino que también le lograría dar un buen golpe, y Sasuke ya estaría a punto de derrotar a Kakashi, pero cuando el Susanoo de Itachi desaparece, este dice... Se terminó el combate. Al oír esto, Naruto y Sasuke se detienen, y Kakashi dice. Esto es absurdo, en tan solo tres años no solo consiguieron igualar el poder de los legendarios Sanin, sino que los superaron. A lo que Itachi dice. Así es, el crecimiento de ambos es aterrador, tiemblo de solo pensar que tan fuertes serán en el futuro. A lo que Sasuke dice. Y eso que no pudimos usar todo nuestro poder. A lo que Kakashi con voz temblorosa pregunta, ¿a qué te refieres? A lo que Sasuke dice, a que aún nos falta mucho, ya que aunque puedo usar el Susanoo perfecto, no soy capaz de mantenerlo por más de dos minutos, ya que requiere de una enorme cantidad de chakra. A lo que Naruto dice, y aunque soy capaz de unir la transformación en Bijuu con el Susanoo, aún no me acostumbro, por lo que solo lo puedo mantener por unos cinco minutos. A lo que Sakura aparece sujetando su hombro izquierdo y dice Si lo que dicen es verdad, no creo que nadie en su sano juicio, quiera volverse enemigo de ustedes A lo que Itachi dice Pero aún así, su poder es una bendición, ya que si nos enfrentamos a Madara y al usuario del Rinnegan, es bueno que tengan un nivel así de alto A lo que Kakashi dice Así es, pero, ¿acaso esa chica tiene el mismo nivel que ustedes? A lo que Naruto dice